De esta manera arrancamos nosotros eh, compartir con nada más y nada menos que nuestro maestro Mónico Márquez, bienvenido Mónico, verdaderamente que para nosotros es un placer tenerte eh, y es un orgullo, Patrimonio Cultural Viviente en el 2006. Pero como siempre decimos, vamos a comenzar por el principio, así decía. La abuela de un amigo, querido hermano, vamos a comenzar por el principio. Queremos saber quién es Mónico Márquez. ¿Dónde naciste? Bueno, mira, yo nací en, en un campo, un campo lejos de, de, de la ciudad, de la carretera. Un campo que, llaman, que llamaban, que lo llaman todavía porque todavía está, está presente. Este, este, Río Bonito. Yo nací en Río Bonito y donde yo nací, ahí llegaban a tocar. mi papá le gustaba mucho, mucho, mucho horror, pero le gustaba mucho bailar. Y entonces ahí llegaban, ahí llegaban gente a, a, a tocar, porque ejemplo, él los invitaba a esos cantos. Entonces cuando llegaban los músicos de bandolina, de, de, de acordeón porque no, no se usaba no se usaba por ejemplo en ese tiempo no se usaba la bandola la bandola se, se, se vino a ver pero si no la bandolina y la, la, la acordeón la perete claro. entonces cuando llegaba mi, mi papá era un hombre que él le gustaba mucho trabajar de cultura en esos campos y él echaba en un asunto que llaman fagina la fagina él se iba por ejemplo a, a a, a, a, a invitar gente, porque eso de Fagina de era que, que él invitaba, por ejemplo, gente para que fueran a trabajar, lo, lo, eso lo echaban Pérez los sábados, Correcto. los sábados, lo echaban esa Fagina, entonces se venían esa gente, pero la gente cuando venían, por ejemplo, venían de lejos, y el que tocaba andolí se traía su andolín, y el que tocaba acordeón traía su acordeón. Después que terminaban esa Fagina, que... que por ejemplo, iban, a, era a y después a la tarde venían, entonces poco de gente y entonces se comían el hervido, se iban arriba a bañarse a, a, a, a, a, a las quebradas y entonces y ya se pegaban a tocar ya, se pegaban a tocar. Eso era, era, eso era lo, los sábados de la tarde, eso amanecían tocando y la gente bailando los domingos y hasta el lunes, muchas veces agarraban el lunes también para parrandear porque a la gente le gustaba mucho el Se, seguían de largo ya Se, la, el, seguía el la parranda de largo qué bonito, bueno. qué bonito bueno, este, ese eh, hasta el mismo nombre de, de tu origen es, es, es bien agradable porque es nació, Mónico que nació en Río Bonito sí. eso en el estado Sucre en el estado Sucre y estamos hablando aproximadamente de 1940 y algo ¿no? sí, bueno, estamos hablando de... Sí, 1942. 49 por ahí. Entonces eh, se, se formaban esas parrandas. Pues. Entonces yo como a mí me gustaba también la, la, la, la, la fiesta, entonces yo me, me acercaba en donde estaban los, los músicos tocando y yo estaba pequeño y entonces agarraba las maracas y ahí aprendí yo a tocar maracas y me fui y me fui y entonces aprendí a tocar las la, la maracas, después aprendí a tocar la, la, la, la, la sinfonía, aprendí a, y después aprendí a tocar cuatro y por ahí me fui, después aprendí a tocar la, la, la bandolina, después cuando yo más o menos en, en esa parte donde yo nací entonces nos mudamos de ahí, nos mudamos un poco más afuera, porque eso de antes yo nací, para llegar a, a, a la carretera uno salía con, con burros a, a, la, a las 5 de, de la mañana y venía llegando a, a, al pueblo, venía llegando a, la, a las 3 de la tarde. Wow, claro, porque era una población bien adentro, bien de, adentro. De, de, del pueblo de, de, del entonces, estado de Sucre. El, el viejo entonces compró más afuera, un poco más afuera, pero todavía quedaban, que, que por ejemplo, como tres horas de camino de un, un pueblo, un pueblo, existe un pueblo que, que la casa, una casa era aquí, otra era allá. Entonces, compró al, un, un, un punto que llamaba Laguna Negra. Laguna Negra. Laguna Negra. Y ahí, entonces, ya, ya luego la las parrandas eran más, más, más todavía porque... Y eran más seguidas porque la gente sí, tenía más acceso sí, de poder más acceso. Iban la gente, por ejemplo, de, de abajo y llegaban y, de, y... entonces... Y ahí, por ejemplo, tuve yo... Tuvimos trabajando agricultura, ayudando al viejo y eso. Y entonces fue cuando... A mí se me metió la cabeza de, de venirme para Caracas. Claro. Y antes de venirte a Caracas, o sea, eh, Mónico Márquez nació ahí en el Estado Sucre, rodeado de su madre y, y, y, y también su padre, eh, bailadores, cantadores, ¿cómo se llamaba mamá y cómo se llamaba papá? Bueno, mi papá se llamaba Teo Rondón, y mi mamá se llamaba Secundina Márquez. ¿Hermanos de cuántos? Eh, eh, eh, este, mi papá tenía un solo hermano, ¿no? que también era músico, tocaba bandolín, tocaba cuatro, era para... Mi papá lo que hacía era bailar, y mi mamá lo que hacía era cantar, cantar Fulía, y también bailaba Joloco, cantar Fulía, Galerón, esos eso, eso, viejos aprendían siempre, bueno, y de ahí entonces no, no, nos vinimos para acá, para la Luna Negra, y de ahí entonces, bueno, las parrandas eran más continuas porque estaba más cerca del de, de, de, de pueblo, y de ahí entonces me vine yo a Caracas. Cuando yo llegué acá a Caracas me vinimos con una hermana mía que todavía vive en Santa Cruz donde vivimos nosotros y el esposo de ella le gustaba mucho jugó, lo llamaban urbano Jiménez. Bueno, y cuando yo llegué ahí, yo me, eh, nos vinimos de allá en, en, un domingo en la mañana. Y llegamos aquí a la tarde, y cuando, cuando llegué aquí, la gente, coño, que viene un. Viene un músico de, de, que toca bandolín en el de la gente me estaban esperando, era gente, porque en ese momento que yo me vine para acá, se estaban viniendo toda la gente. Claro, el exo, se, ya. se estaban viniendo toda la gente para acá. Y entonces y cuando yo llegué ahí el domingo en la tarde, la gente me estaba esperando. Y dice nada más que en no, WhatsApp, y mismo nos pegamos a tocar, porque a yo, tocar. yo no era muy me, me, me tomó unos tragos y a <risa> veces me, bueno. Claro, porque algo muy peculiar que, que caracteriza a Mónico es que es ejecutante de la bandolina, la bandolina del cuatro, claro, de la, de la claro, armónica, de la Mónica, eh, la violeta, correcto, ¿algo más? También toca el violín, la sinfonía, toca maraca, bando, canto. Claro, y todo eso lo correlaciona con el género de Holopo de, de, de Oriental. Claro, sí, sabes que, por, por ejemplo, nosotros, Hemos hecho tocar, eh, en Oriente, por ejemplo, se usa mucho merengue. Guaracha, Guaracha. Guaracha, pero no la que tocan los lo, lo colombianos, los lo vallenatos. sino Guaracha ya, otro ritmo de Guaracha más, que viene siendo como forma de Joroco, pero tiene, tiene un ritmo de, de, de Guaracha. Entonces, esa es la que uno toca ya. Pero entonces, todos nosotros, los músicos, no, no, no, no nos dedicamos, pero bueno, Joroco Oriental. Y claro. ese es el que tenían y la gente le gustaba no, en aquel tiempo que le gusta todavía. Bueno, después me vine para Caracas, que fue que llegué aquí, entonces conseguí trabajo, conseguí trabajo en construcción, este, aprendí a trabajar la carpintería, la cabilla y eso. Entonces yo me olvidé, yo me olvidé de, de, de la música. Pues, entonces trabajando nosotros hasta los y ahí cobraba yo algo y, y, y hacían y, y un mercado y, y, y me quedaba para echarme mi estrago también. Y de ahí fue que yo me, entonces, me encontré con, con, con, con los hermanos Laya. Y entonces fue, pues, organizamos nosotros. Entonces ellos me dijeron a mí, ellos, ellos estaban en Cristo, en, en Petar en la Fundación, dijo... Entonces me dijeron a mí, mira, allá. Tanto me dieron hasta que yo me fui. El, el, el, el curso era de tres meses, ¿no? Tres meses. Y, y yo allá me encontré entonces con, con Ignacio Hernández, ¿no? que, que era profesor allá, que daba clase también allá y entonces encontramos unos otros que hace poco de músico, ahí, ahí se encontró el hambre y Ese es correcto, como, como dicen, Dios los crea y ellos se juntan. Y claro. o sea, eh, Mónico llega a Caracas y sencillamente, claro, por la misma necesidad, por, la mismo, por el mismo cambio, este, como que deja a un lado la música, pero la música persiste y es cuando te consigue a estas grandes estrellas, sí. a estos es grandes, grandes maestros, que han sido tus compañeros durante toda esa trayectoria de Mónico claro, claro. Marques por eso que claro. le damos a la bienvenida a nuestro hermano querido uno de los hermanos Laya y a tu derecha como siempre dice a la derecha esa gran eh, eh, maestra y, y, y yo, yo personalmente la digo como la identifico como esa multiplicadora de conocimiento que es nuestra querida maestra Milagros Milagro. bienvenida que, que son como es eh, eh, eh, como que eh, tus pilares, ¿no? Tu... Claro, correcto. Cuando so, so, so, uh, nosotros andamos juntos, nosotros somos hermanos y decimos de todo. Pues, somos hermanos, somos padres, madres y de todo. Porque si, si a uno le sucede algo, a, los, a nosotros también tiene que, que, que, que tiene que sucederle algo también. Porque andamos todos juntos. Qué bonito, qué bonito. Entonces, bueno, llegas y este, lo rescata de, de, de, hacia o ese, ese género o a la música vale, a que sí. continúe el arte a través del el profesor ahí en, en, en la Fundación Vigo pero ¿Cómo fue eso? ¿Lo, lo, ¿Tú lo escuchaste? Eh, mira, a Mónico lo conozco yo desde, desde los años 60, porque mi papá era... de esos señores eh, curiosos que llaman curanderos. Entonces, mi papá... Mónico tenía un muchacho y lo lleva para que mi papá se lo Enzame. cura, que pues, tenía un sarampión. Y yo para se lo cura. Con Disculpa, ¿cómo se y llamaba con... papá? Jesús Franqui Jesús Franqui ¿Y eso en el estado Miranda o ya se habían No, ya en Santa Cruz. ¿Ya habían regresado? Ya, ya se habían venido para Caracas. Santa Cruz. Entonces, ahí conocimos a Mónico. Estaba yo prácticamente dos años de diferencia entre él y yo mi papá todos los años le invitaba, los fines de año, 20, 23, y le decía a mi mamá, mira Lucía, por ahí viene el compadre Mónico con su amigos los orientales, que además tocó un joropo que llaman Estribillo, y unos aguinaldos orientales, y ahí fue que yo empecé a escuchar a Mónico, y yo tenía esa inquietud, y entonces yo decía, Uy, me gustaba, y entonces, en la casa de la hermana de él, Juana Luisa, hacía unos joropasos todos los fines de semana, ahí tuve la oportunidad de conocer a Juan Silva, en ese entonces, ya también Juan Silva, a Lucrecio, Raspillo es primo de Mónico, tuve la oportunidad de conocerlos ahí y me fue llamando la atención lo del grupo de Oriental cuando deciste que obedece mucho el Gabán, pero dice más bien, Julián, pero tu Europa también porque mí, mira, mira, tú eres virandino, es y eres, no lo canta. Mire, que yo tengo ese proyecto de música oriental con Mónico, que hasta la manera de hablar me, ya, quedó, ahí, y me quedó la manera de hablar. Entonces, mire, con este proyecto, mire, es algo muy bonito, desempolvamos el acordeón, que estaba en un gallinero, estaba lleno de plomo y otras cosas más, lo rescatamos y empezamos, empezamos por ahí, entonces, yo recuerdo que, que, que uno de los primeros cuatristas que era acompañó fue el amigo Ariel Carlista, el mejor colegio como Adolirón, entonces, <risa> tanto insistir, y buscando cuatristas, buscando cuatristas, en Santa Cruz no no, no, no, vamos a salir, vamos a salir, más hacia afuera, más hacia afuera, más hacia afuera, llegamos, y fue que empezamos a, Cuatrista, que son cuatristas solistas, muy buenos, Ramírez, entonces, pero no, él no quería, si no quería ser cuatrista solista, ¿verdad? Entonces, no quería. Ignacio, no, no, vamos a buscar otro por ahí, porque no tengo, no tengo chance, me dice Ignacio, y yo tratando de convencerlo. Conseguimos un cuatrista, pero el cuatrista no era muy, muy bueno en la entrada. Con respeto, cuando entraba, nada, no en entraba, le pues, costaba, pero cuando había que agarrar en Europa, pues, era para adelante, era para adelante, claro. pa hasta que una vez apareció. Esta hermosa dama que tenemos aquí al frente, por allá, en una fiesta de. Era un cafecito de los miércoles, recuerdo. Y entonces estábamos esperando el cuatrista y no llegaba. Y el cuatrista nunca llegó. No llegaba. Y no llegó llegó llegaba. nuestra querida. Sí, y entonces tocó entonces te Terminamos de te te tocarlo. Te llegaron. te llegaron. Y Mónico le dice: Desde hoy te quedas eh, en la agrupación porque estamos jugando cuatrista. Era la cuatrista. Adversa. hasta el sol de hoy, claro. y pero, tantos años, y, y no imagínate tú más de 20 años juntos, pero no hay nada mejor que contar esa anécdota, uno como protagonista, claro. cuando llegaste, que, que te dijeron vamos, eres, eh, vas a tocar con nosotros, ¿Qué pensaste, ¿O que ibas a durar 20, más de 20 años con esta agrupación, o que iba a ser algo muy circunstancial, te confieso que en ese momento lo que estaba era asustada. <risa> Porque yo, yo, ni idea tenía de que iba... Yo estaba allí para escuchar a Mónica Márquez. Yo estaba de público. En, en ese evento, ese cafecito de luna llena que se llamaba... Sí. O se llama, todavía existe. Y resulta que no, no va el cuatrista y me dice... José Pérez que podemos decir que también es un artífice de esto, de esto sí. mira ven acá, mi lado. Yo, no, déjame tranquila que yo quiero ver al señor, no es que si no viene no lo vas a ver porque no tiene, no tiene es otro el que tú lo acompañes. Se me volteó el corazón porque digamos desde, desde mi punto de vista es una gran responsabilidad, un compromiso, eh, acompañar a un maestro de tradición, un cultor, ¿no? más siendo mujer entonces no había forma ni manera porque no había nadie claro Vamos, yo la que entre comillas sabía porque hasta ese momento no sabía si sabía valga el y eh, bueno me senté allí asustada de hecho yo saludé a Mónico y le dije bueno maestro perdónelo malo perdónelo malo afortunadamente comenzó con un joropo que, que yo conocía ya yo venía de algo de experiencia en la música oriental con el maestro Ricardo Sandoval, el grupo Maizal y, y digamos, tenía un, un, una experiencia ya en esa música más como digo, no como un cultor ni como un maestro de tradición como lo es Mónico porque es otra cosa, pues, otro nivel como dirían los muchachos claro. afortunadamente comenzó con ese Oropo y luego cuando cambió el Letribillo caí donde tenía que caer, y cuando terminamos tuve esa gran sorpresa que me dice eso, bueno si la señorita acepta tenemos, le dijo él a Julián y a Epifanio, si la señorita acepta tenemos cuatrista nuevo, ahí es donde nace Mónico Márquez y su grupo Estribillo, literalmente bueno, no literalmente, porque en ese momento lo que empezamos fue gracias a, a nuestro recordado y queridísimo, inolvidable, donde esté, José sea, Ignacio Hernández, nuestro grande amigo, también artífice de este trabajo, nuestro querido Titico, eh, comenzamos a, a rodar, como decimos, por allí con Mónico, cumpleaños Víctor y íbamos con Mónico a tocar Joropo, y nos reuníamos a tocar hasta que, como te estábamos diciendo hace rato, eh, tuvimos un encuentro con la maestra Lilia Vera. Saludos a Lilia y, y votos por su buena salud. Eh, que realmente fue quien, quien le puso el nombre al grupo. Por una coincidencia, Ignacio se consigue con ella, Lilia lo invita, eh, le comenta que está, porque estamos con Mónico. Trabajando con él, Lilia lo invita a su programa. En ese momento ya tenía un programa que se llamaba siempre Lilia Vera. Y vamos al programa. Y, y bueno, Lilia se volvió como loca con Mónica y dice: No, pues algo, a ti te tiene que conocer la gente, algo tenemos que hacer contigo. Entonces, Lilia y, y Rómulo, eh, García, Rómulo García <ríe> comenzaron que eh, su esposo y productor, pues, y el cuadrita. Claro. Le dijo, Tenemos que hacer algo común. Entonces Lilia nos comenzó a invitar a los lugares donde ella tocaba. Digamos, nosotros éramos eh, como sus su teloneros. Sí, correcto. Y bueno, resulta que la primera invitación fue la Cruz de Mayo de, de, de Lechería, de, de también ya no nos acompaña físicamente, pero otra que debe ser recordada justo por su trabajo. De, de proyección con nuestra música y con la música oriental Gladys Meneses, Maestra Premio Nacional de, de Artes Plásticas, fuimos a la Cruz de Mayo de Lechería que era organizada por Gladys y resulta que cuando Gladys va a hacer el afiche de promoción de la Cruz, llama a Lilia para preguntarle el nombre de los amigos a los que ella le había pedido invitar no teníamos nombre y Lilia no, no, no puso ese nombre, nombre, no teníamos nombre, porque no te digo que nosotros que andábamos <risas> tocando con Mónico y ella nos llevó, hicimos el grupo para ir a su programa, pero claro, a ella le dio pena decirle a Gladys que no sabía el nombre, porque decimos, ni tú eres loca, ¿no? ahorita buena gente no sabe ni siquiera cuál es su nombre, amén de que la Cruz de Mayo de Lechería ya era un evento con, con, con prestigio, pues, por decirlo de alguna manera, en, en el medio, pues, asistía a la crema y nata de la música oriental, en esa cruz, entonces le dijo Mónico Márquez y su grupo estribillo, y nosotros nos enteramos de nuestro nombre viendo un ¿Cuándo? pendón guindado en la calle, oye mira el, la cruz de mayo, mira Mónico Márquez, oye tenemos un nombre, vale está buenísimo, ¿Se ¿no? acuerdas tú de eso? Sí, mira, este, y después nos vamos a, por a el restaurante de Chico, en de su casa, pues, Chico Velásque, que gran amigo que mira, nos preparaba tremendas comidas, y entonces abro yo el periódico local y entonces ve, pues, y donde ahora sí, Mónico Marque, y, y, oye, pero tenemos nombres, mira aquí está, y ya había visto los puntos en la <risa> calle, y vamos a hacer la Parima con aquella, aquella emoción pues. claro, que no, no, estábamos eh, en que pero oye, cuando pues, vamos para allá, ese milagro dice que no podemos llevar algo arriba al porque el río tiene bastante agua y muchos nos han dicho, no, pero lleven este golobo también allá porque es eh, bien bueno. Vamos a la lechería, y en ese momento estaba Rafael González en la guitarra, Nacional Diego con el bajo acústico, Milagro con la bandola, la mandolina, mi hermano y mi familia José y mi persona los comentarios fueron muy buenos porque cuando bajamos dicen los, los que estaban abajo me pero eso es algo insólito que nosotros como orientales no logramos hacerlo como ustedes lo hacen también ¿cómo lo logran ustedes? dos, tres caraqueños y dos mirandinos haciendo oro porque nosotros a veces no lo hacemos y con un solo oriental eso es uno fenómeno de verdad y nos invitaron durante cualquier cantidad, cantidad de, de mayo hasta que dejaron de hacerla que el último mira, que recuerdo que fuimos a la cruz de mayo fue el del maestro José Orián Villafranca que tenga la gloria en mi tocayo sí, gran sí, maestro, amén. gran hermano, gran amigo también que nos apoyó bastante y bueno, ahí y hemos ido, mira recorriendo, caminando, abriendo brechas como le digo yo, milagro aparte de, de ser compañeros de grupo Mónico un hermano, una hermana mi hermano, que bueno, mi hermano de sangre todos son mis hermanos de sangre y todo lo que padre, lo que ya no está, por lo menos el caso de nacional de, el caso de Rafael González que pues sigue vivo, pero no, no con el proyecto, siempre lo vamos a recordar porque esos son los lo, lo puntales que, que nos, nos ayudaron con bueno, el maestro Mónico, mira, que siempre mi respeto para él, siempre mi hermano, mi amigo, mi hermano, mi compadre, y cuando voy al oriente, bueno, me siento como en mi casa. Te sientes como oriental. Una anécdota de esos comienzos, vamos a ensayar en mi casa, y llegan ellos, y cuando yo salgo, está un cuñete de pintura montado en la mesa del comedor de mi casa. Estamos residentes. Y bueno, pero estos hombrecitos sí si son pasados, ¿verdad? ¿Ves con ese cuñete? Como ellos trabajan ¿eh? la, la construcción. La construcción. Y vamos a poner un cuñete de pintura arriba de la mesa del comedor. Bueno, al final me quedé, no dije nada. Entonces, sé. bueno, empezamos a tocar el cuñete ahí, el cuñete ahí. Bueno, bueno vamos a comer. No sé qué, abren el cuñete y era una foforera. Ah. desde Santa Cruz de Este hasta el cementerio que yo veo en es un cementerio con esa fombrera en un cuñete de pintura, <risa> por eso que está Y eso eran las reuniones. Claro, y, y que, y que, y que eso es, es exactamente lo que es Mónico Márquez y su grupo Estribillo, o sea, este, ya han pasado más de 20 años. Ustedes siguen en la agrupación porque por lo general este, siempre van y vienen integrantes de un proyecto, pero en este caso es esa esencia de cada uno de ustedes y esa, y esa energía eh, que le transmiten a Mónico ...para continuar ese gran proyecto que verdaderamente estoy súper orgullosísimo... ...de contar con un trabajo de calidad como este... ...porque es un trabajo de trayectoria, es un trabajo cultural, es un trabajo de tradición... ...que sencillamente se va traspasando como un legado cultural... ...para estas nuevas generaciones... ...que es, es, tienen esa responsabilidad de continuar este gran trabajo que han hecho ustedes. Eh, de esta manera nosotros estamos súper orgullosos de ese gran proyecto de que forme parte eh, la profesora, que siempre lo digo, la, la profesora Milagro eh, Figuera, que, que es un, eh, aparte de, de ser cultora, de ser músico, de ser mujer venezolana, este, es capaz y ha sido de trascender ese conocimiento, de ser multiplicadora de ese conocimiento eh, eh, ya con la pedagogía de, de, de, de, de lo que significa un docente, y no solo la parte pedagógica sino la cultural, cómo puedes mezclar eso y verdaderamente que los resultados son geniales por esa misma esencia, los hermanos Laya y con esta gran figura que lo caracteriza, eh, que tú dices mira se llegó Mónico Márquez a Caracas, eh, hace ya muchos años, pero se trajo toda esa esencia, se trajo ese, ese, ese gran sonido de de, de, de, esa, de esa naturaleza de, del estado Sucre con él y que inmediatamente estos amigos lo, lo, lo, lo rescatan, continúan, comienzan un proyecto y que aún perdura en el tiempo, verdaderamente que eso es genial. Entonces, bueno, sencillamente continuamos, pero aquí tenemos una política, cantamos y contamos. Entonces, vamos a ver qué, qué, qué nos tocan ahorita. ¿Le parece? Lo cante ya toco, ya toco, ya toco. No, y algo muy peculiar que tienen ellos es que no ensayan un repertorio, sino eso es sencillamente ya tienen como, como, como esa sella de qué es lo que viene, qué es lo que va y atinan con el ritmo Sí, voy a hacer... A, eh honor a, a otra vez a, a, a Titico, a nuestro Titico, a nuestro José Ignacio, porque bueno, luego de, de toda esta experiencia en el mismo lechería que estábamos allí con, con, los, con los cultores, otros grandes cultores de, de la música oriental y, y ellos quedaron impactados con nuestro trabajo, que nosotros estábamos cuando nos montamos en la tarima, este, asustados, porque éramos así como unos metidos ahí, unos, unos zafricos pues, a excepción de Mónico. Eh, entonces, cuando decidimos comenzar un trabajo en torno a la figura que, que entendimos que era Mónico. Pero, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo manteníamos a Mónico en su fuero de, de cultor, de, de maestro de tradición? ¿Cómo se lo mostrábamos a la gente? como él era verdaderamente? No podíamos traerlo para nuestro terreno. Nosotros teníamos que ir sí. hasta él, pues. Entonces lo que decidimos fue hacer esos, esas reuniones, como la que te digo, de la bendita fofonera. Simplemente nos reuníamos a tocar con Mónico, dándonos cabezazos en los primeros momentos, porque este, particularmente eh, en ese lenguaje, eh, es un lenguaje muy, muy natural, muy, muy veguero, como sí, llamábamos la expresión nosotros en la música. Y nosotros veníamos de ese, ay no, dos veces la primera parte, dos veces la segunda, todo el mundo se pone de acuerdo, ¿no? le empieza a tocar y, y nosotros atrás y así fue que eh, logramos mantenerlo, como les digo yo, Mónico parece que se hubiera bajado del autobús ayer, de Cumaná, ¿verdad? Y eso era lo que queríamos, lo que queremos, ¿no? Eh, de hecho, lo que mucha gente admira de él es esa, esa pureza, pues, esa… esa eh, sí, eso por esa pureza en, en, en su forma de ser en su forma de tocar. Y que si lo han logrado, perdón, porque por lo general en los grupos alguien tiene, quiere ser el protagonista, quiere ser el que brille más, pero en este caso ustedes se han dedicado sencillamente es a mantener esa esencia, como usted lo acaba de decir, ese Mónico que se acaba de bajar de, de, del autobús de allá de, de, del Estado de Sucre aquí a Caracas, pero que mantiene viva esa esencia, gracias a ustedes. Y bueno, sencillamente vamos a escuchar algo. Con Mónico Márquez y su agrupación Estribillo. O sea, es algo eh, que estábamos conversando en. fue tras cámara de que cómo se pueden disfrutar y cómo se disfrutan cada uno de sus integrantes al momento que ejecutan un instrumento porque vemos que eh, en su caso eh, también ejecuta el cuatro, la bandola eh, aquí el maestro, las maracas, bandola, cuatro, eh, violín y todo lo que se le presenta y lo bailando, muchachos ah, también es bailador <risa> <De ira>. cantador <risa> cantador extraordinario es por eso que veo y, y, y tomamos como referencia y, esper, y esperamos de que también se vea eh, la agrupación de Mónico Márquez y su grupo El Estribillo como un, como una referencia, una referencia de que eh, sí es posible eh, perdurar en el tiempo una agrupación con más de 20 años, donde sus integrantes son los mismos, donde las responsabilidades de cada uno, y el protagonismo también es de cada uno, pero eh, lo llevamos a nivel grupal. O sea, yo no soy nadie si no estoy al lado de, de, de, de, de Milagro o de Mónico o de los hermanos Laya, eh, eh, en el sentido de este género que es bien eh, determinante, o eh, digo, para no eh, salirnos un poco de contexto, de que yo creo que es el único. Eh, género que se, que se identifica con esa localidad nada más del estado sur, que es lo que estábamos conversando hace, hace mucho tiempo, pero para no desviarnos es sencillamente darle, ese, eh, que tomen como referencia eh, Mónico Márquez y su grupo El Estribillo como ese, ese, ese gran proyecto eh, cultural. Sí, voy a hacer un comentario que quizás parezca pegante, pero Mónico Márquez y su grupo Estribillo fue... Fuimos los que pusimos de moda la música oriental en Caracas. Hace 21 años cuando nacimos, aquí nadie tocaba música oriental. Y en el correr de los años, bueno, comenzó eh, vamos, Mónico a hacerse famoso y a hacerse estrella. Y comenzó a difundirse esta, esta forma de, de nuestro grupo que no era tampoco muy conocido y este joropo tiene una dificultad que evidentemente eh, no, no es tan, tan ejecutado por los músicos en aquel momento, ahora afortunadamente y como te digo gracias a ese trabajo de Mónico Márquez y su grupo Estribillo, comenzó esa, esa difusión de el, la música, no solamente el joropo la música oriental en general, porque nosotros no solamente tocamos Oropo, eh, tenemos otros integrantes, eh, Rosa María Hernández, una extraordinaria cantadora con, con una voz veguera de, de, de, del gentilicio oriental que hace Jota, que hace Malagueña, que hace El Galeón, que hace todos esos géneros de esa diversidad inmensa que tiene la música oriental, que es casi que infinita, y también en algún momento contamos con la participación del maestro Luis Raposo, que también es otro. Eh, ellos comenzaron como bailadores y después se fueron destapando y, y resultaron, bueno, cantadores, eh, tocadores. Eh, esto permitió que, por lo menos en Caracas, se comenzara a practicar y a cantar, a tocar la música oriental, gracias al trabajo de Mónico Márquez y su grupo Estribillo. Voy a aprovechar de, de saludar y de, de felicitar y de agradecer a Jerónimo Muñoz, a Gustavo Bencomo, Alfredo Gutiérrez, Daniel Hernández, que conforman nuestra agrupación, que bueno, por cuestiones de trabajo y de tiempo, claro. no, no pueden estar aquí, a nuestro incondicionales compañeros bailadores, María Eugenia Armas, Zulín Villaruel, Yacer Samir, Yesenia, ahorita por cierto en Argentina, Henry Ardila, María Eugenia Armas y ¿cómo se se me volvió a quedar con esta mañana Berangulo Angulo, John Ember. este otro este, este muchacho este, María, ajá María. No, no, María. María, María, se María. está olvidando uno María fundamental María. que es nuestro querido Arturo Aviles. Arturo Aviles. me acordé de Arturo incondicionales, incondicionales cuando nosotros tocábamos nosotros hemos tocado en todos los lugares aunque los que nos han invitado, en la ciudad, en el país, sin que nada, va, mira que tenemos la Cruz de Mayo, que tenemos el cumpleaños de Ezequiel, que tenemos un morocco Ignacio, por ejemplo, inauguramos un espacio muy particular que fue en la Plaza de los Jubilados, que está en las Lomas de que wow. es una plaza hecha por un grupo de señores jubilados, y se reunió ahí en un espacio, una especie de piquete que hay entre las lo, los edificios de las lomas y las casas y ellos empezaron a buscar losas y, y cerámica de su casa y a pegarla ahí y le fueron cerraron, le trajeron no sé qué de su casa, hizo una plaza, que la llamaron la plaza de los jubilados Ignacio mira que vamos a inaugurar la plaza de los jubilados, de los jubilados. cuando llegamos una plaza hecha por los señores bueno, allí sí, sí. de la comunidad y esto, mira María Elena que vamos a bailar, mira Arturo que vamos a bailar y ellos sin decir nada llegaban, sin un Bolívar, si nos comíamos un pan con queso bueno nos comíamos el pan con queso todos y era Sancocho, era Sancocho y así eso es Mónico Márquez y, el grupo, y su grupo de estribillo en algún momento le cambié el nombre, le puse el grupo de estribillo porque Mónico empezó a llamarlo todo el mundo porque todo el mundo quería tocar con Mónico entonces bueno vamos a soltar a Mónico lo comenzamos a llamar Mónico Márquez y el grupo Estribillo, como para darle libertad a él. Pero como somos una familia, aquí estamos todos juntos siempre. Qué bonito, verdaderamente, sí. y que es así, y que se siente de que no es Mónico Márquez nada más, y es que es, eh, o, o es el grupo Estribillo, pues si lo queremos tener separado, pero la esencia es Mónico Márquez y su grupo Estribillo. Porque es, es tan bonito y tan, tan transparente cuando ustedes trabajan y dicen este, para mantener a Mónico, eh, esa esencia de Mónico, para que él sea eh, el, el, el, el protagonista, como para que él dislumbre, como todo como para que Mónico, como para que Mónico. Y no se siente ese egoísmo en la agrupación, no se siente esa, esa discordia, más bien es el trabajo de todos como para resaltar ese gran valor. Y es, lo que, y es la esencia de cada uno de ustedes que, que, que se nota, que se nota y del profesionalismo y la amistad y, y esa, ese vínculo familiar, de que si el proyecto del de, de Maestro Mónico funciona, nosotros somos copartícipes para que eso funcione, verdaderamente que estoy súper orgullosísimo de, de esas palabras y que sirva de ejemplo, que siempre lo digo, que la agrupación Mónico Márquez y su Grupo Estribillo, es el mejor ejemplo que nosotros tenemos en estos momentos, que nos sirve como, eh, como escuela, que nos sirve como eh, ejemplo, que nos sirve como motivación y que además nos da esa responsabilidad para nosotros mantener el arraigo nacional, que ustedes muy felizmente lo hacen. Claro, además que Mónico representa a muchos de los maestros y, y cultores que están por ahí perdidos en cualquier lugar de nuestro país y nunca conoceremos y nunca aparecerán, pero están representados en él. El... Perdón, el eh, profe, que le interrumpa a Mónico, ¿y ¿cómo te sientes tú al escuchar a, a, a, a tu familia? Porque ya, ya son sí. familiares tuyos al decir, eh, eh, apostamos a Mónico, eh, estamos siempre con Mónico, eh, porque está, eh, eh, el decir sinónimo de Mónico es... Estas cuatro personas, estas tres personas que siempre han estado contigo y las que ya no están, bueno, eh, también han contribuido. Pero decir Mónico es decir sencillamente un sinónimo de familia. ¿Cómo te sientes? Sí, claro, correctamente. Eso, eso le, le da mucho, mucho agradecimiento a uno porque cuando, cuando uno, por ejemplo, ve que, que, que verdaderamente te tratan a uno con, con, con cariño y respeto... Y, y, y estas son cosas que son, son bonitas para uno entonces yo por ejemplo veo que cuando es lo mismo que, que uno por ejemplo usted, si, si usted anda con una persona que es amigo suyo y usted eh, en un momento le, le, le, le dicen a uno mira pues ya estaba estar hablando de ti ya uno no le cae mal ya uno no le cae bien ese, ese, ese asunto que yo entonces ¿qué es lo que pasa que yo creo que que nosotros, en el momento que, que, que, que estemos con el grupo, que estemos, que estemos eh, en el grupo, yo creo que nosotros nunca, eh, ni, ni, ni Milagro, ni, ni, ni Pipa, uh -huh. nunca a mí me han dicho algo de que esta gente ha hablado más de mí y menos lo que, por ejemplo, el difunto Ignacio, que, que, que era un señor que, que, que nos, cor, nos corregía a nosotros también, y era un tronco de músico también, y que yo lo tenga en la gloria de estar, y así mismo, este, uno que es más Juan sí. también, y entonces esos son gente que, que, que, que, que son, a través tocaron con nosotros y fueron gente respetuosa, claro. y eso, eso es un asunto muy bonito. Qué mira. bonito, qué bonito esas palabras, claro, eh, eh, maestro, porque... Así como ellos sienten esa responsabilidad, ese compromiso con, con usted, usted también tiene ese compromiso hacia ellos, claro, claro. de que esto se es, es, es, sigue el proyecto, tenemos que seguir avanzando, sí. pero con todo, esa, eh, con todo ese respeto y con todo ese valor que ellos sienten hacia usted y que usted verdaderamente siente a, a, a cada uno de ellos. Claro, claro. Porque sí. es, han sido como, esa, eh, como que esos luceros que siempre van iluminando el camino del cual eh, eh, usted goza. Eh, también eh, pero vamos a salir un poco de ese, quién es el más regañón quién es el más eh, eh, eh? <risa> porque todo apunta para allá ella era más estricta ¿no? o sea, tiene claro, que ser la más estricta ¿va? la, sí, la claro. que tiene la última palabra aunque nosotros tenemos la última palabra y siempre claro, decimos claro. sí milagro no siempre, no siempre. Mira, ¿cómo haces para llevártelo con estos, con estos caballeros? O sea, ya, ya, sé que es un poquito mala conducta, pero usted es la que está ahí pendiente, te, ¿te han sorprendido alguna vez? Bueno. Aparte de, del pipote de, de, de, de foforera que montaron. En, en, en, en, el, en, la, mesa, en la mesa de tu casa. Este, caramba, bueno, realmente. Mmm... Yo creo que en esa hermandad de, de la que hemos hablado eh, ha sido lo, lo normal, pues quizás mm, eh, todos tenemos mucho, mucho amor y creo que mucha conciencia en lo que puede ser Mónico como un representante de nuestro gentilicio, porque podemos hablar del gentilicio oriental, pero Mónico es un representante de la venezolanidad en la música oriental. Y yo creo que todos nosotros tenemos y todos los que han pasado por el grupo han, han entendido eso y, y aman eso, Mónico, pues. Y bueno, luego Mónico es, es un, un señor muy bello, muy afable, muy, muy, muy querendón, pues todo el mundo. De hecho, a mí me da mucha alegría cuando nos montamos en el escenario y la gente, en el público, le grita, ¡Mónico, te amo! Y le grita a la gente. Porque bueno, es un personaje muy afable. Y aun cuando ellos, bueno, ya, ya, se han, ya se han tranquilizado, creo que ellos se están poniendo viejos. Porque bueno, en algún momento fue así como, como rudo ¿eh? y, y, <risa> llevarlo por el redil la cosa, ¿no? Pero ¿sí? no, siempre ha sido muy, muy, muy afable nuestra relación y, y bueno, tanto mm. que, como tú dijiste ahorita, pues 21 años se dice fácil, pero no ha sido un trabajo, ha sido de, de reunirnos y, y, y, y discutir lo que es, lo que no es, de, de manera en esa amistad, en ese amor, siempre justo hemos arreglado cuentas y yo creo que por eso seguimos No sí, pues es lo, lo que nos parece, lo que no nos parece, siempre lo hemos conversado, siempre nos hemos reunido en todo momento porque hemos tenido nuestros momentos críticos y como la vida pues sube, baja, sube, baja. Hemos tenido nuestro momento y nos hemos re reunido, a cómo lo solucionamos y gracias a Dios, bueno, todavía estamos aquí. Qué bonito, a pesar de que te lancen toda esa responsabilidad de para que te organice, para que haga esto, para que haga todo, todo <risa> aquello. Bueno, este, si quiero que Mónico eh, y su grupo Estribillo vaya a un sitio, eh, los contacto a través de las redes sociales, cuáles son los números telefónicos, sus su redes sociales, cómo los contacto. Claro, sí. Nosotros somos verdaderamente folclóricos, tanto que no tenemos no Facebook ni, ni Instagram ni nada. Entonces nos pueden llamar a nuestros números de teléfono. Tu número de teléfono, Julián: eh, 0416 312 358 Y por el Twitter me pueden buscar como Julián Laya Canta. Y el carácter. ¿no? Ah, ya tengo Twitter <ríe> al menos. Sí. Eh, Milagros Figuera: 0414-302-0018. Eh, tengo un Instagram, que no van a encontrar nada, pero pueden decirlo por ahí, que es eh, Milagros milagrosmft15, igual, eh, bueno yo soy la que coordino la, la actividad del grupo, eh, me pueden llamar, también tengo un Facebook, y no lo reviso nunca tampoco, pero también me pueden ir. <risa> prometo que voy a comenzar a revisarlo después de este programa. Por favor. Bueno, hermano, yo ahorita no tengo el teléfono, yo estoy desarmado. El teléfono vive es de esa gente que. Sí, a mí me es feliz. Pero... A mí es feliz, es feliz. Por eso digo, siempre dejando la responsabilidad. O sea, Entonces, no, no Entonces, tengo, tengo, tengo fly como este. Pero tienes un corazón inmenso a que claro, es, sencillamente eso. con eso es, este, cualquier contacto. Eh, a, a través de, de nuestro, nuestro compañero, tiene tu número telefónico. Sí, eh, eh, tengo un correo, el primer en la yarro Oye, me punto com. Eh, mi teléfono es 0416 910 4793. ¿Eso correcto, es correcto. Y si tenemos el correo, verdad? Golpe de arpa arroba gmail .com. lo repites nuevamente, por favor. Golpe de arpa, que es una forma del jorobo oriental. Mm, Golpe, okay. de arpa, Golpe de arpa. arroba gmail .com. Y sencillamente por allí nosotros hacemos contacto directo con Mónico Márquez y su estribillo grupo estribillo y lo vamos a tener sencillamente para seguir disfrutando pero pueden ir a santa cruz del este y todo el mundo conoce a Mónico también así lo consiguen no, es es que, no es que no solo eh, llegar hasta allí o sea no tiene redes sociales no tienen números telefónicos pero cuando hay un talento verdaderamente este eh, eh, con pasión con con esa víbora no hay necesidad de que tengamos unas una redes sociales para cultivar estos más de 20 años de Mónico Márquez y su grupo Estribillo y sencillamente con este gran mensaje y con estas eh, eh, caras alegres y, y, y sencillamente cuando lo tengo aquí al lado, esa víbora que sientes, o sea, que son como cuatro caballos de Troya que están aquí <risa> y tú te dices wow, bendito verdaderamente por este, por este compartir y bueno será hasta la próxima. Voy decir que tú también nos has motivado a estar así, felicitaciones, de verdad, gracias por, tu, por tus palabras y por todo, sí. por edificarnos, gracias. No, No, no, vamos, la entrevista no es para mí, es para ellos, me, me, me quieren atacar, vamos a terminar y sencillamente vamos a disfrutar un poco más de Mónico Márquez y sí, su grupo Estribillo.